hola qué tal cómo estás es un gusto saludarte y en este video te voy a enseñar los 8 pasos necesarios que se necesitan para diagramar en indesign el primero trabajar en el tamaño de la aplicación sea para web o para móvil o para diseño editorial siempre debes definir el tamaño de la aplicación segundo trabajar en la página maestra aquí definirás las columnas las guías la numeración de las páginas tercero insertar texto sea que viene de una aplicación fuera de adobe o lo dentro de InDesign, debes trabajar. Cuarto, trabajar con estilos el primer estilo que se define es el de párrafo luego el de carácter si vas a insertar una imagen deberías definir el estilo de objeto y si vas a trabajar con una tabla debes trabajar con el estilo de celda y luego con el de tabla el quinto paso es insertar imágenes no lo olvides crear estilos de objeto Sexto, y es una recomendación muy buena muy sana y muy profesional es Adelantar o presentar un 15% o hasta un 20% del trabajo de cómo te está quedando. Con eso te garantizas de que cuando llegues al 80% prácticamente el trabajo estará casi terminado y podrás cobrar una buena parte del mismo. Séptimo, realizar una revisión técnica, es decir, corregir todas las faltas de ortografía que se pudieron haber presentado a la hora de gramar. Y octavo, trabajar en los formatos de salida. Puede ser para imprenta, puede ser una publicación en línea o puede ser un libro electrónico debes tener muy en cuenta cómo vas a sacar tu producto. ¿Te gustó? Enhorabuena, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.